Hola chicos mi nombre es Karen y soy una chica con mucha suerte, pues Suerte, pues soy muy linda, tengo todo lo que quiero Porque mis padres son ricos y además soy muy buena onda Tengo muchos amigos en todos lados, por ejemplo en la escuela y también en un juego llamado Roblox. Tengo dos mejores amigos Alexis y Vanessa. Oye Vanessa, ve con Karen y recuérdale que la próxima semana es mi cumpleaños y dile que me tiene que dar un buen regalo. Ay, ¿y qué gano yo con eso? Pues cuando sea tu cumpleaños me aseguraré que Karen te dé lo que quieras. Ay bueno está bien lo haré, pero dime qué es lo que quieres. Pues no sé, que sea algo costoso al cabo que ella tiene mucho dinero. Dile que me regale 30.000 Robux. ¿Seguro que lo hará? Está tan tonta que siempre le podemos sacar todo el dinero que queramos. Bueno, iré a convencerla. Hola, Vanessa, qué bueno que vienes a visitarme. Así, Karen, vengo de rápido solo a recordarte que faltan pocos días para el regalo de Alexis. Así, ah, ya le compré su regalo. Le voy a dar unos tenis de fútbol que quería. Ay, Karen, tú con tanto dinero y le vas a dar tan poca cosa. ¿De verdad crees que no le guste? No, no creo. Mejor deberías de darle algo mucho más costoso como... Por ejemplo, 30.000 Robux. Pero es que eso es demasiado dinero. Pero eres millonaria. Y además, si es tu mejor amigo, tienes que gastar en él. Tienes razón, Vanessa. Bueno, le regalaré los Robux. Alexis ya fui con la tonta de Karen, y pues sí te va a regalar los Robux. Esa niña es una ingenua, cree que somos sus verdaderos amigos y nosotros solo la utilizamos para que nos compre cosas. Jajaja, <risa> ja, ja, ya sé, todos quisieran tener una amiga como ella, millonaria y tonta. Hola amigos, ¿quieren jugar Roblox hoy después de la escuela? Si sí, está bien, al rato nos vemos. Karen te tardaste mucho. Te estábamos esperando. Lo siento amigos, es que me tarde mucho haciendo la tarea de ciencias, hay algo que no entiendo, ¿me podrían ayudar? Ay lo siento Karen, yo no tengo tiempo. Ni yo tampoco he. Pues en lugar de jugar podemos estudiar y me pueden explicar. Jajaja, ja, ja. ¿tú crees que voy a dejar de jugar solo para explicarte? Jajaja, ja, ja, claro que no. Los amigos siempre se ayudan en todo, yo siempre estoy para ustedes. Ay no seas dramática amiga. Bueno ya nos vamos a jugar. Espero termines pronto tu tarea. Ah, por cierto, no olvides que ya casi es mi cumple. Bye. Hola Karen, soy Matías, el niño raro del salón. ¿Ah, tú eres el niño que no tiene amigos? Si soy yo. Escuché la conversación con tus amigos y, si quieres, yo te puedo ayudar a hacer la tarea de ciencias. ¿En serio, Matías? Claro, soy muy bueno en eso. Muchas gracias, Matías. Me ayudaste mucho. ¿Qué haces con el niño raro del salón? Me ayudó cosa que ustedes no hicieron. Desde hoy se juntará con nosotros. Ay, no. ¿Cómo crees? A ese niño nadie lo quiere por raro. Y pues ya que, a ver si no se me pegan los piojos por juntarnos con él. No les hagas caso, están un poquito loquitos pero son buenos amigos. ¿Te puedo decir algo y no te enojas? Ellos en realidad no son tus amigos, solo te hablan porque les regalas cosas pero no les importas. Eso no es cierto Matías y no voy a permitir que hables mal de mis amigos. Date cuenta, solo te buscan cuando necesitan algo de ti o quieren algún regalo, pero cuando tú los necesitan ellos te ignoran y te ponen pretextos para no ayudarte. ¿Eres un mentiroso? Mejor me voy que odio a la gente mentirosa. Hola Karen, oye, ¿me puedes prestar dinero y ropa? Es que lo necesito para algo. No lo sé Vanessa, la semana pasada ya te presté. Pensé que eras mi mejor amiga. Pues lo no somos. Si lo fuéramos me prestarías todo lo que te pido. Bueno está bien, aquí está el dinero y la ropa que querías. Gracias a Dios. Esta niña siempre cae jajajaja. Ja, ja, ja. Feliz cumpleaños amigos, pero lo siento mucho no traje tu regalo. Qué mala amiga eres en serio. Vete de mi fiesta. Ja, ja ja no seas tontito, es una pequeña broma, métete a Roblox y verás tu regalo. Guau wow, por eso eres mi mejor amiga. Y era broma obviamente no te iba a correr de mi fiesta. A mí no me importan los regalos, pero te luciste gracias. Hiciste muy feliz a Alexis. Qué bueno que me hiciste caso y le compraste los Robux. Si sí, ya sé, fue buena idea. Amiga, ¿te pasa algo? Te veo como triste. Si es que estoy un poco preocupada porque. Ay, lo siento, ahorita no tengo tiempo para escucharte. Tal vez Matías tenga razón, y ellos no sean mis verdaderos amigos. Me haré pasar por pobre para ver su reacción y solo así sabré si son falsos. ¿Qué te pasó, Karen? ¿Por qué vienes vestida así? Jajaja. Ja, ja. Amigos, me he quedado sin nada. He perdido todos mis Robux y todas mis cositas. Pero tu papá te puede dar más dinero. O sea, Hello es millonario. No, amigos. Mi padre se ha quedado sin un peso. Ya no tenemos nada. ¿Cómo que ya no tienen nada? Perdimos todo el dinero, nuestra casa y nuestros coches. O sea, literalmente perdieron todo. ¿Estás hablando en serio? Dime por favor que eso es mentira. Ya casi era mi cumpleaños y también quería mis 40.000 Robux como Alexis. Ustedes me dirán, Fernan, ¿es en serio? Yo les digo... Perdimos todo el dinero, lo único que me queda son ustedes, pues son mis amigos verdaderos. Karen entiendo lo mal que lo estás pasando, tengo unos ahorros que te puedo dar. Yo sé que no es mucho pero te va a ayudar. Alexis tú le puedes compartir de los robux que te regaló para que no se sienta tan mal siendo pelotocina. Mira niño raro tú cállate. lo que se regala ya no se quita, así que no te voy a compartir, ahora son míos y punto. Pensé que eran mis verdaderos amigos, pues yo los quiero mucho. Alexis, ¿ya le decimos la verdad? Si sí, ya dile para que se dé cuenta de una vez por todas. En realidad solo estábamos contigo por tu dinero, solo nos gustaba que nos dieras dinero y nos regalabas tus cosas. Y como ahora no tienes nada, pues ya no queremos ser tus amigos, ya no nos sirves. <risa> Adiós pobretona jajaja. Ja, ja. Espera no se vayan. Tenías razón, Matías. Ellos estaban fingiendo ser mis verdaderos amigos solo por mi dinero. Son unos interesados. Nunca estaban para ayudarme, solo querían que yo estuviera para ellos. Bueno, ¿ya terminaste tu tonto discurso? Quiero decirles que no soy pobre, sigo siendo rica. Solo les hice creer que era pobre para ver su reacción, pero gracias a esto me doy cuenta de todo. Ja, ja, ja amiga ya sabíamos que estabas bromeando, nosotros también. Obvio no te íbamos a dejar de hablar solo por eso. Son unos falsos, mira estos 40.000 Robux, ya tenía tu regalo de cumpleaños Vanessa pero se los daré a Matías, pues él me demostró ser un verdadero amigo y eso que tengo menos tiempo de conocerlo. No es necesario Karen, a mí me importa tu amistad, no tus regalos, ni tu robux, ni tu dinero, así que no me des nada. Hey Karen por favor perdónanos, estábamos bromeando y dame mi regalo por favor. Los perdono pero no me quiero juntar más con ustedes, desde hoy ya no son mis amigos, pues tus verdaderos amigos te querrán por lo que eres y no por lo que tienes, así que adiós, vámonos Matías. O oh, no hemos aprendido la lección. Nos dio nuestro merecido.